si eres fanático de la buena música y has intentado de todo para buscar nuevas canciones emocionantes, prepara tus audífonos porque al terminar este video tendrás que ir a escucharlas. No sin antes mencionarte que todas las canciones de este top tienen la misma importancia y mérito, no están ordenadas ni cronológicamente ni por preferencia, así que disfrútalas al máximo. Número 1. Swans, Fly una de las canciones favoritas del álbum That's Your Love de la banda inglesa Blind Ivan que sin duda la recomiendo para escucharla mientras estás en tu habitación, disfrutando de tu privacidad y tiempo a solas o mirando el techo sin hacer nada más que disfrutar de esta canción con tus audífonos y te pierdes en el ritmo con los ojos cerrados. Número 2. 1998, Peace. Estos chicos ingleses hacen muy buena música que han sido comparados con bandas como Fools y The Macabees. Esta canción en especial es una de mis favoritas que te aseguro que te fascinará, ya que además de ser tan relajante, te sorprenderá cómo el ritmo empieza poco a poco a subir y empiezas a sentir esa adrenalina. Número 3 Dragon, Blind Evan, una de mis favoritas de estos chicos ingleses, que sin duda esta canción merece aparecer en una película de supervivencia por ese ritmo bastante emocionante que tiene. Número 4. The Silence Manchester Orchestra Esta canción del álbum A Black Mile to the Surface es posible que te identifiques con la letra y de no ser así, disfrutarás el ritmo tan relajante que tiene que también amerita aparecer en alguna película. Número 5 Jack Plum, Amber Brown del álbum For a Moment I Was Lost. salió esta increíble canción de estos chicos ingleses Tan talentosos que con su suave y hermosa voz te harán disfrutar todas y cada una de sus canciones. Y es este tan especial es ideal para relajarte antes de dormir, para ir en el autobús, hacia tu trabajo o escuela o en cualquier momento de tu día. Si llegaste al final de este top, solo queda ir a buscarlas en tu aplicación de música favorito y empezar a disfrutarlas en cualquier momento en el que te encuentres.